¡Hola amigos! Pues estamos llegando a la playa de Hyundai, aquí en Busan. Hey, a ver si nos encontramos al agua. Se ve limpia. Eh, había visto fotos eh, de esta zona cuando estaba vacía, pero se ve bastante bien. Es como que diferente vibra, más playera, porque es de hecho la playa, estamos aquí a dos minutos. Pero antes de ir venimos a comer nuros. Se ven muy fancy, no pero. Y unos dumplings eh, coreanos. Y hay este otro tipo de nudos. Me imagino el precio de estos departamentos. Ha de estar bastante caros, vean, en plena construcción, y aquí con vista a la playa. De hecho lo que estábamos comentando, los precios no son eh, pues baratos aquí en Seúl, o entonces sea, están como muy comparables también ahí a Shanghai Visitando lugarcitos locales, más o menos están como en unos 15, 20 dólares por ahí, 15 dólares, 20 dólares el precio por persona en algún lugar que que vendan eh, tipo Nurus y así o desde 10 hemos visto de 10 mil 10, wons que son como 10 dólares y de ahí para arriba venimos caminando por el estacionamiento de un hotel y vean los carros que nos encontramos Lamborghini este que es, ah, es un BMW Estamos aquí en el Paradise Hotel se llama ¿Qué tal? Aparte no es el único. Bueno, viene aquí llegando las personas en... Bentley y ese es otro. ¿Qué tipo de.? What BMW is that one? The red one. Ah mal, ¿no? <laughs> Oh, man, look at this. Mm. Oh my God, it's still moving. It's still alive, huh? Yeah, it's still moving. They also preparing there. Well, here, el pez, fish market, y vean so they're just also fixing it looking there, look at that así es el fish market y comida ¿qué es eso? es como como like kimchi probably no, no, no, no, no, no, no, no, no por la playa aquí en Busan en Hongdae ¿eh? y nos encontramos con esto que parece ser un show van a empezar no había nadie en cuestión de unos 15 minutos se juntó toda esta gente pero creo que son de escuelas porque somos que muchos estudiantes al parecer We're all the way straight. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. We're going to Aquí estamos en las calles de Hyundai, hace rato veníamos caminando y nos encontramos con un show y nos quedamos viendo el show por tres horas. Bailaban y cantaban. Eh, yo creo que era como un grupo de una escuela. Y estaba bastante bien. Pues estamos llegando a la zona de Gamjo. Y ven, está como muy pintoresco el lugar Y nos comentaban, ayer conocimos unas personas, eh, bueno, el otro día, Antier, y estábamos, está, bueno, les cuento la historia, estábamos cenando y junto a nosotros estaba este matrimonio, eh, como de que 45, 50 años, y nos estaban eh, pues platicando, tratando de hacer conversación entre la comida y tal, y después terminamos tomando con ellos el zoju, que es el licor de vino. Y total que al final este, nos invitaron y de ahí nos seguimos a otro, a un lugar, un bar, y a seguir platicando con ellos. Y dijeron que nos van a, a invitar al otro día, o sea, hoy. Y entonces hoy vinieron a las 10 de la mañana y estamos dando la vuelta con ellos. Nos comentan que aquí en Busan... Fue, de hecho, el único lugar donde no tuvieron la guerra de las Coreas. Todos los demás lugares fueron invadidos. Aquí venimos bajando por las calles de Kamcheon, Nos comentan nuestros nuevos amigos que esta es una zona como de gente pobre. 148. En el sentido de que después de la guerra pues muchas personas no tenían donde ir, entonces por eso es que construyeron esta zona de Busan y aquí principalmente el pueblito de Gamchon y todos los colores era como para dar cierta esperanza, alegría, felicidad, hacerlo más colorido. Pero todavía siguen viviendo personas aquí. So, we go there, bueno ahí van nuestros amigos ahí va ken hasta allá abajo y después viene su esposa sonny esas son las personas que conocimos hello bueno estamos entrando al cementerio de la... bueno, establecido por la ONU y aquí están todas las personas de diferentes países que vinieron a luchar por las Coreas y son los dos países que vimos ahí en el museo de Seúl, pero se ve que como que lo tienen muy reciente, y bueno, de hecho lo es en 1951 cuando pasó, por tres años más o menos A echarnos un poquito de aire estamos aquí cerca de la playa y sabe que todo está muy fresco y ahorita nuestros amigos dicen que vamos a ir a comer algo de seafood y creo que venimos a escoger ah. y creo que vamos a escoger y bueno, estábamos abajo en el restaurante de pescados este, super frescos. Y bueno, ahorita nos lo prepararon y venimos aquí a un edificio arriba del, del mercadito. Y son restaurantes de sushi y tal, pero puedes traer tu pescado y ellos mismos te lo preparan. Vean, está padrísimo aquí, ¿no? Tuvimos suerte, la verdad, de encontrarnos con esas personas antieres. Y ahorita nos están paseando por todos lados. Vean, aquí entramos sin zapatos. Y aquí Ken nos está preparando la bebida tradicional de Corea. Y vean, es lo que hicimos cuando nos crecimos hace dos días. Un bit of uh, soju. Y luego put the beer. Y mientras nos trajeron. Ya la comida casi. Vamos a pedir seafood. Y bueno, los chiles. Y el ajo. Oh, now let's try. Vas <laughs> no, no, no. Vasca. Vasca, YouTube. No, no, no, no. A ver. No. Porque no. No. Oh. Oh. no. no. mi no no, <laughs> <good, good>, <laughs> bueno, no, no. no. No. No. No. No. No. ya, bueno, después del pulpo, nos trajeron es el pez que compramos allá abajo y este, creo que compraron, no sé, como dos grandes y este de aquí. Entonces le pones un poco de arroz, después le pones lo que tengas como main course, ya sea esto, es el pescado que compramos abajo, super fresco. Y después, ah, le puedes poner kimchi o lo que sea. Um, And then what, garlic? Yeah, in one garlic. Un ajo completo. In salad. And then, uh, that's it? Salsa. Después vamos a hacerlo así. Se le pone tipo acá. Y lo mezclas con salsa. Es la salsa completa. Y después, aprovecha. ¿Eh? Oh, one coin eh. Oh, dicen que aquí tienes que lanzar. Oh wow. Oh, thank you. Okay. Bueno, tienes que lanzar una moneda para los buenos deseos. Vamos a tirar la monedita de los buenos deseos. Nice, beautiful. Esta es la otra parte de la playa de Busan se llama algo como Wan Langan, algo así no me acuerdo pero está bastante bien de hecho como que siento que conozco más ahorita de Busan que de Seúl que originalmente veníamos a visitar aquí estamos con el Buda y vean esta vista la verdad un poco impresionado de esta zona eh no me lo esperaba lo tenía muy bien escondido. Barbecue Realmente nuestro pequeño ritual de mayo Amigos, aquí estamos en el Aeropuerto de Incheon En Corea Y como siempre Corea Dándonos sorpresas Aquí vienen con una precisión, no sé qué sea la verdad Pero... de regreso a Shanghai, eh, aquí estuvo bastante bien, rápida la, la, la visita aquí a Seúl. Fueron simplemente seis días, pero pues sí cubrimos gran parte de Seúl y en Busan. En Busan conocimos unas personas, eh, se encontraron nuestros amigos. También el día anterior de irnos a Busan fuimos a la DMZ, a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas eh, y bastante interesante. Puedes ver ahí la frontera de Kim Jong-un, al norte de, de, de Corea y, y donde estábamos nosotros, allá al sur Ese mismo día cruzamos, digamos, toda Corea y fue eh, como, una, como dos horas de DMZ hacia Seúl y después de Seúl, de hasta abajo hasta Busan como otras dos horas y media o tres en tren, más o menos y nada, pues todo muy bien eh, se los recomiendo mucho estábamos a punto de abordar eh, simplemente les quería comentar acerca de las cosas que tiene aquí en Corea. Eh, la ideología como muy cercana yo creo que a Japón. Las calles muy bien limpias, eh, organizados, pero sí nos encontramos con dos o tres cosas. Eh, por ejemplo, en algunos eh, lugares y antros y bares, como que eran muy elitistas, en el sentido que si eras extranjero no te dejaban entrar. Y así como dos tres lugares que fuimos y dijeron, no, extranjeros no. O nos preguntaron, ¿hablan coreano? y nosotros no, entonces pues no no podíamos entrar incluso, entonces así como un poco extraño eh, y después nos dijeron, bueno ustedes pueden ir a otros lugares y, y de hecho unos amigos me lo recomendaron, se llamaba eh, bueno ya se me olvidó, pero otros lugares que hay eh, para extranjeros y se ven muchos de estar haciendo las, la, el servicio militar porque aquí en Corea son dos años, entonces es como que muy fuerte la presencia de ellos eh, y igual de hecho ahí en Shanghai algunos estudiantes que tenemos nos dicen que quieren evitar hacer esos dos años de servicio, entonces muchos van a estudiar al extranjero. Ya estábamos a punto de abordar y amigos, otra cosa que les quería comentar es que aquí en Corea es muy normal que todas las personas de China se vienen a comprar cosas de duty free. Y sobre todo, no de duty free, pero más bien sobre todo de productos de belleza y productos así tipo cremas. Y vean, toda, toda la cola aquí está llena de cosméticos y tal. De hecho, cuando veníamos llegando, vimos que la zona de espera de las maletas, con las maletas vacías. Y se pone, bueno, ya vienen con la maleta vacía, y ya hacen todas sus compras aquí. Y pues ya, se van de regreso. Aparte, la zona de... Aparte, la zona de... donde estamos aquí, en la zona de espera, son como otro tipo de salas. ¿no? Yo creo que las diseñaron precisamente para este tipo de compras y, sobre todo, porque saben que los uh, chinos van a comprar todo ese tipo de cosméticos y tal. Vean, todos. Todos. También allá atrás. Así lo máximo que puedan traer es lo que se trae oh, qué tal así está así está el consumo chino por estos lados de corea bueno pues ya vámonos que nos están llamando